en el que todos juntos construyamos un mejor uruguay. A eso los invito. Con él, con Firgery, con Nico, con todos estos jóvenes, todos juntos vamos a construir un mejor Uruguay. La renovación es también cambiar procederes. Mandar los mensajes no solamente a partir del discurso, que el discurso podemos dar todos, sino mandarlos a partir de acciones concretas. de cada, energía, de cada día para vivir en paz. Eh, en todos estos años, este, yo encontré a un amigo. Ese amigo Fischer Alcantero, todo lo que puedan hacer para ayudarlo a él en el trabajo que está haciendo, lo van a hacer ayudándome a mí.